A, no, no, a Celia conocí, que ¿no? nos decía ¿no? cuáles son los secretos para llegar, por ejemplo, como Mirta Legrana a los 96 años con toda esa polenta, sí, es, con ese don de gente con esa gana de seguir trabajando Con esas... el, el mayor secreto es las relaciones con los otros Claro. O sea, eh, una persona cuando se mantiene activa y relacionada Hablando, llamando, yendo al teatro como hace ella. Yo me acuerdo en el 2019, un día hacía 5 grados, pleno invierno. Uh -huh. Yo estaba en la cama y veo en la televisión que Mirta entraba al teatro. Y yo decía, no puede ser. Una persona de noventa y pico de años, con mucho frío, y estaba en el teatro. Entonces, esta, esta, este espíritu que tiene ella y esta, estas relaciones son el secreto para llegar bien. Hay tres cosas para llegar a, a los 90 años. A no tener casas. A ver, dale. Tres cosas. Dale. Caminar a la mañana entre sí. media hora y una hora porque oxigena el cerebro. Uh -huh. Después, relacionarse con los otros. Y después, como último, es hacer algún ejercicio mental. O sea, de estos ejercicios que hay en las aplicaciones, en O, o Por en ejemplo, cualquier el Sudoku. Lado. Cualquiera de ellos. Antes se creía que lo primero para mantenerse y para llegar eh, sin, sin, ningún, sin Alzheimer o sin ningún. Eh, problema eh, cerebral era nada más que la actividad cerebral. Y hoy se sabe que lo primero es oxigenar el cerebro, después relacionarse con gente y último hacer ejercicios, lectura o estudiar algún idioma. Por eso, todo lo que hago yo. Ah, muy bien.